En presentación abordaremos el tema del portafolio de trabajo. Como objetivo general del curso, el participante identificará estrategias de uso de los recursos educativos abiertos a través del análisis de su contexto las aportaciones de la temática en el campo teórico y las experiencias que se han suscitado en el ámbito académico. Todo esto con el fin de contribuir con prácticas innovadoras en dicho movimiento. El participante debe hacerse la pregunta, ¿qué tanto alcance llevo en los aprendizajes estipulados en el objetivo de este curso o MOOC? En el portafolio de trabajo se debe establecer el diseño de una estrategia de búsqueda de información y de REA. Debe existir una necesidad real de información. En el EcomUC REA se desarrollan actividades y habilidades de comunicación. También se desea potenciar las competencias escritas y de investigación, por lo que es necesario contar con un REA que permita que el estudiante conozca cómo deben hacerse las cosas y ponga en práctica sus conocimientos. En este ejemplo de portafolio de trabajo, tenemos la reflexión de la necesidad, tipo de información y acción. Existe mucha información y muy variada acerca de las habilidades de comunicación, por lo que se necesitan ciertos criterios para su correcta selección. En este caso no es un problema la falta de recursos, ya que los temas son demasiado conocidos por ustedes. Lo único es encontrar REA de acuerdo al contexto, temas y metodología que complementen lo visto en estas clases. Muchas son las estrategias de búsqueda de información, pero en este MOOC les quiero presentar, para quienes no lo conozcan, las cuatro R's de David Willey, cuya reflexión tiene que ver con la necesidad, tipo de información y acción. Reutilización se desea obtener REA con contenido en español que se pueda reutilizar. La revisión se desea adaptar al contexto del curso habilidades de comunicación. Remezcla. De ser posible, de acuerdo a las licencias con que cuenten los REA, se podría separar en partes o hacer ligeras modificaciones tales como traducir o complementar para el contexto de la asignatura. Pero esta tarea se deja en manos del departamento y educación. Tenemos también la redistribución, que es crear un sitio repositorio para compartir la información generada de este curso con otros compañeros. Otra fuente importante que tiene que ver con la reflexión es la de los autores Mortera, Salazar y Rodríguez, 2012. Ellos exponen que se debe, en primer lugar, definir el tema en el que se va a buscar el recurso. En segundo lugar, seleccionar el repositorio donde se puede encontrar, usar palabras clave asociadas al tema, Revisar y seleccionar los recursos encontrados. Si no se encuentran recursos, debemos redefinir la búsqueda. Descargar los recursos, clasificarlos. Para recursos no descargables, debemos tener apuntado la URL del sitio para futuras visitas. Y como último punto, guardar las direcciones en los espacios de favorito o carpetas abiertas para mayor control. En esta lámina se presentan las posibles fuentes de información que serán de utilidad para hacer su comunicación. Y me lo dice la experiencia. Hay a sitios tales como DOAC, Redalic, Latinex, entre otros, EBSCO y Merloc 2, son buenos sitios para conseguir bases de datos y libros o ebooks. En relación a los resultados esperados, se encontrará material disponible tanto como artículos de PDF como software interactivos. Dada la experiencia que se tiene trabajando con este tema, estamos seguros de que habrá suficiente información y recursos en Internet para cada uno de los temas a desarrollar. Para el portafolio de trabajo, la evaluación de resultados se sigue por los siguientes criterios. Calidad del contenido diseño y presentación, usabilidad, accesibilidad y el valor educativo que va a tener la comunicación. La evidencia para este ejemplo de portafolio de trabajo es aquella donde se muestra el grado en que se ha avanzado en el objetivo del curso. Se basa en la lectura, el pensamiento científico en el contexto de la lectoescritura, disponible en el link a continuación. Con el fin de mejorar y cumplimentar el tema del portafolio de trabajo, incluyo las siguientes referencias. Dichas referencias no son de carácter obligatorio, pero es importante si tienen tiempo que las revisen. Corresponden con la metodología y búsqueda y adopción de recursos educativos abiertos en la práctica académica. También las rúbricas para evaluar REA de un portal de recurso educativo abierto y el libro de el pensamiento científico en el contexto de la lectoescritura. Con esta lámina terminamos el ejemplo de portafolio de trabajo y les damos las gracias por su atención.